Miren, hablando de, de violencia, y es lamentable que tengamos nosotros que seguir abordando este tema y no tenemos de otra porque no podemos nosotros, pues, como medio, quedarnos al margen. Hablando de violencia, en el día de ayer nosotros comentábamos y mostrábamos, por ejemplo, la situación que volviese se repitió en el día de ayer. Eh, ...aquí en la Avenida Libertad... Eh, ...los estudiantes del Liceo de Pepín... ...una protesta... Eh, ...obstruyendo el libre tránsito... ...de esta tan transitada avenida... ...posteriormente a eso mostramos... ...lo que sucedió en las instalaciones... ...del Colegio de Abogados... ...de la República Dominicana en Santo Domingo... ...en una reunión que tenía la Comisión Nacional Electoral... Eh, porque este, esta institución este gremio es, apresta, se apresta a realizar elecciones el próximo diciembre vieron ustedes eh, videos que se hicieron virales en las redes cómo terminó a patada trompada destruyendo y rompiendo todos los mobiliarios que eh, eh, tienen o tenían las oficinas del colegio dominicano de abogados eso es violencia eso es violencia. Pero también ya en el día de ayer, otro video que se hizo viral y fue de lo cual nosotros eh, fuimos los protagonistas, cuando digo nosotros, me refiero a San Francisco de Macorís, aquí en la alcaldía del municipio de San Francisco de Macorís. Ahí ven ustedes cómo también terminó una sesión de la sala capitular en el municipio de San Francisco de Macorís. Una acalorada discusión, una acalorada discusión que no llegó a los puños porque Por la intervinieron exactamente. La porque, distancia que tenían. Porque los protagonistas de esta discusión, de esta, eh, de este espectáculo, también otros de muy mal gusto, estaban de extremos a extremos. Y porque la seguridad de la sala intervino llevándose a uno de los protagonistas, que es el alcalde. Entonces, miren la, miren, miren, miren ese, miren ese video para que ustedes vean ese espectáculo donde todos los medios a nivel nacional se hicieron eco en el día de ayer. Las razones que provocó esta acalorada discusión, que gracias a Dios la sangre no llegó al río, cuáles son, la desconocemos. Lo personal, yo desconozco qué llevó a que se produjera esta situación en la sala capitular de San Francisco Pero de Marcos, dice, dos, tres, en eventos, el día de ese ayer. Ese a tal punto, a tal punto que el alcalde le vocifera uh -huh. a una de las regidores oye, claramente vociándole ladrón uh -huh. y el otro le dice, sométeme Yo me imagino que eh, tanto el alcalde como ese regidor, hoy o mañana, seguro no se van a ver la cara en la sala capitular de nuevo, van a dejar de sesionar o uno de los dos no va a ir. Me imagino yo, porque después de decir ladrón en su cara a otro y viceversa, se tienen que juntar a su moyó de nuevo en la sala capitular. Entonces, eso es violencia, eso es violencia. Y oigan a qué nivel... Y, y, oye, don, yo decía ¿sabes ayer... Ayer dicen a eso, de que sala sale... Sí, a la no, la, capitular. Sí, oye, no, yo quiero ver ese que me diga a mí que entonces, se Entonces, yo decía ayer... ¿eh? Cuando mostraba la manifestacioncita de los estudiantes. ¿No será o sea, ese el mercado donde, de... Jesús, donde Jesús, donde Jesús, con un fuerte lo sacó a los que estaban ahí? Oye, Me o sea, parece, se parece como a lo mismo ¿verdad? Yo, sí, yo mencionaba ayer los pobres estudiantes que estaban protestando, seguro, con su barra razón, sí. por alguna necesidad sí, que Hoy ya ha visto, visto ¿no? criticando. No, no y mira Pero ahí. sin embargo, ya dejando de ser estudiantes, nos vamos ya a los que ya hicieron una carrera, a los abogados que montan también, es, es una cartelera que tenemos, sí, no, no. ese espectáculo. Entonces después nos trasladamos a la sala capitular de uno de los municipios. Después del retiro de Llave que veneno, parece que ha dejado ¿Sí? los ring en diferentes Entonces, sitios. Yo espero también que nosotros los medios también hagamos eco de eso y digamos algo, porque es un espectáculo que nos tiene a nosotros también en las cuatro esquinas del país y del mundo, porque las redes se han encargado de eso. No me digas que no. No me el que no. Oye, El, el, el, el, el, el dueño del de, el, síndico es prácticamente el, el presidente no, no, de la ciudad. Claro, que es el gobierno municipal. El gobierno, el gobierno municipal. Entonces, Entonces, cuando me, de, me dijo también Yera, sí. que está asustado, ¿Está asustado? que tiene la no información y no la quiere decir. Yo no entiendo ¿Eh? cuál es. Porque porque yo pero, quiero oye, ya esa época de, de, la, de, la, de la media roja y de la, de la golbata roja, ya eso, ya eso pasó. Yo quiero ya. que me digan. Eso pasó. Ese miedo. Que me digan qué. ¿Cuál fue la razón? Mm. ¿Qué fue lo que provocó la palabra que, ladrón, esa, que la sala capitular terminara así? Eh, la palabra ladrón y sométeme. ¿Qué fue exactamente? Sí, porque eso, eso, fue, lo, eso fue lo que lloró la copa. Sí. Eso de ladrón y sométeme. Sí. ¿Pasó algo antes de él para llegar a esos términos? Ay, no, no, que seguro no, no porque mira lo que pasa. Un seguro fue que tropezó... No, no, no. Tro, eh, tropezaron, eh, eh, lo que pasa fue que, más seguro, tropezaron uno con otro y, y qué sé yo no lo se gustó. sintieron incómodos porque tú sabes que es una esa Ahora la, me gusta, sabes que es una Hay donde sección? no existe gente que tenga mancha que son tan pulcros que son los que nosotros le elegimos para eso. Hay sesión hoy, ¿Eh? ¿secciona ¿Ses? hoy la sala capitular. Se van a sesionar. No hay la, la, si hay sesión, hay que sesionar. Si susurrar. es mañana, sesión. José, sesiona hoy. ¿Qué? Ay, pero José... No, no. Ah, pero José que lleva las cámaras. No, no. No, no, exacto. no. Oye. Pero, si hay, entonces no va a haber cuoro. Ahora, si, ponme video, por favor, para yo para yo decirle algo, algo que yo observé. Señores, hasta que, eh, mire, hasta que esos regidores no le, no le eligen. Por favor, Eduardo, no. eh, colócame el video para que ustedes vean que mientras los protagonistas de que de, del espectáculo, de ese de man, ayer. No, correcto. Fíjense lo que hacían los yo veía yo veía regidores con la mano metida en los bolsillos, frotándose, como si, como loco si, como, porque se tiraran una tromba, como, si, no, como si no hubiese pasado nada. Entonces mira, la señora asustada, yo me voy de aquí, sí, no. Ey, esto no esto no es para mí, Ey, se acabó eh, entonces, es cosa. allá en el extremo donde se paran algunos, el de la gorra es... Hay uno que dirigente. tiene un buen paso ahí, que nada eh, más y nada menos, eh, que se echa para un lado, El que ese es nuestro eh, amigo... sí ese es nuestro amigo que se, eh, sí, se queda ni se inmuta. Señores, vamos a la pausa porque seguimos analizando nosotros este video. Lenguaje canción. corporal del pleito del regidor y el alcalde. Así no es. se lo pierda Vamos a la pausa y al regreso ya está con nosotros el autorizado, ¿verdad? De manera oficial a Pero no, no viene a de pleito. No, no, no. A otro nivel aquí en contacto sí, de aquí. No le vino, cambie. Vino más combinado con una caja fuerte. Que en, breve, en breve regresamos con este la